Carolina, gracias a los demás compañeros. Sabes que con esa presentación, con lo que dijiste, me recordaste a mi hermano William, que tiene un libro que se llama Yo Tengo la Palabra. Eh, eh. Bueno, miren, aquí hemos, aquí hemos estado hablando de información, del tema de la información. Y ciertamente, quizás... Eh, sería provechoso en este momento aclarar desde mi punto de vista algunos temitas acerca de la información. Realmente desde que el hombre es, se conoce su existencia sobre la Tierra, sea que usted eh, se descante por el génesis de la Biblia o quiera dar seguimiento a la teoría de los micos de Darwin, indudablemente que desde que sintió necesidad, desde de, de, de, de, de que está sobre la Tierra el hombre sintió necesidad de comunicar. Primero, la comunicación era rústica, por supuesto, en la era prehistórica, mediante sonido, mediante movimientos, mediante imágenes... ...y se conoce que los indios americanos utilizaban un mecanismo de comunicación que eran señales de humo. Esas señales, dependiendo de cómo subieran al, al cielo, no, a las arriba, por aquello de que el aire caliente eh, asciende, pues daban, querían decir algo... En África, por ejemplo, la forma de comunicarse de tribu en tribu, de, de, de grupos en grupos, era a través de los tambores, del toque de tambores. Y así sucesivamente. En el, siglo, en el siglo IV, IV y V, bueno, IV o V, por ahí anda la cosa, antes de Jesucristo, Platón comenzó a recopilar los diálogos que se desarrollaban en en el Senado, lo que la idea era, y los diálogos que él realizaba en la calle, la idea era, para mucha gente era muy raro, ver que escribiera y, y guardara todo. Bueno, era una forma de conservar la comunicación, era una forma de tener a mano lo que se decía o lo que se había dicho por él o por otro, pero sobre todo por él. Luego ustedes ya conocen el tema de los famosos diálogos. Eh, platónicos. Pues bien, indudablemente que la, el mundo fue avanzando y llega un momento en que en la época, en el siglo XIII, eh, 12, bueno, en la época de los emperadores, los emperadores tenían un método, un mecanismo de comunicar, de comunicarlo todo. De hecho, las ejecuciones de aquellas personas que se ejecutaban por alguna razón, el hecho de hacerla en público no era porque se era cruel, no era porque se era eh, malo, ni porque, era porque eso implicaba un método de comunicación, es enseñar lo que te puede pasar si tú haces lo mismo o algo peor. entonces Así, así, es la, así era la comunicación. El, hace... Hace mucho tiempo, hace mucho tiempo que los juicios eran públicos. Luego, los juicios fueron, en la época de la Inquisición, fueron inquisitoriales, a puerta cerrada, eh, fueron escritos, eh, no, no, era, no eran contradictorios. Y es lo que se llama el sistema inquisitorial del proceso, la fase sobre todo la fase de investigación, pero el juicio era público. El criterio y la norma de publicidad del juicio es importante. ¿Por qué? Porque el juicio no deja de ser una forma de comunicar que permite de alguna manera dejar un precedente. Fíjate lo que te puede pasar. De hecho, las salas de los tribunales eh, la, se permite que la gente accese aunque no tenga nada que ver con ese juicio. Hay un, hay un autor español de apellido Anitúa. José Anitúa, que escribió un libro interesantísimo, te lo recomiendo, Yerian. Creo que está en PDF en Internet. Se llama Justicia Penal Pública. Y él hace un recuento maravilloso de cómo ha, se ha desenvuelto la publicidad en el juicio. Lo que, quiero, lo que quiero dejar dicho es que de alguna manera, de alguna manera, todos manipulamos la información. Cuando nosotros hablamos, de alguna manera manejamos la información. ¿va? Voy a borrar lo de manipular porque se, se, se oye una palabra, una expresión un tanto eh, eh, eh, terrible, mala, ¿verdad? No, no voy a utilizarla. Sino Manejamos la información. ¿Por qué? Porque no hay forma de que tú desconectes tu boca de tu cerebro. Bueno, hay gente que sí puede hacerlo. Los dislésicos de desconectan su cerebro de, su, de lo que dicen. Pero todo el que es consciente de lo que dice, indudablemente que lo dice de una manera que no le perjudique y de alguna, y de alguna forma está eh, eh, manejando la información. Por eso, aquello de que eh, tú tienes que ser eh, honrado, honesto, nadie lo es. De alguna manera tú conservas una parte de lo que dice para, que, para no demostrar eh, tu error. Es más, a veces cuando uno comete un error y admite su error, siempre busca un justificante, siempre busca una justificación. Sí, sí, sí, es verdad. Yo fui sin media a la universidad que está prohibido, pero lo que pasó, profesor, mire, lo que ocurrió fue cuando yo vine a darme cuenta, ya yo tenía el tiempo encima, no podía llegar a tiempo a su clase y no encontré la media y pensé que tal vez usted no se iba a fijar, pero lamentablemente llegué sin media. Entonces, lo que le quiero decir con esto es que no busquemos el, el, el tema de, de, de qué sé yo, de que cuando uno opine, aquí o donde sea que sea, lo haga en desprendimiento total de nuestros sentimientos, de nuestros criterios, de nuestra orientación mental. No hay forma de hacerlo. No hay no forma de hacerlo. Forma. Hay un hay un, mira, hay un poema precioso de Mario Benedetti que se llama Todos conspiramos. Es una cosa increíble donde él, todos conspiramos Está en, en, en un libro que se llama Cotidianas. Cotidianas eran unos poemas que él escribía en cualquier sitio. Y entonces lo recopiló y escribió Cotidianas. Y ahí hay un, hay un poema que se llama Todos conspiramos Y, y él lo dice, claro, todos conspiramos alguna vez. En el amor, en la vida, en la relación, en el contacto con el amigo, en el contacto con el familiar. Todos conspiramos, porque todo de alguna manera manejamos pose, manejamos datos, manejamos información para no descubrir los verdaderos sentimientos que llevamos por dentro. El ser humano es así. El ser humano es así. Por eso yo no critico a nadie cuando plantea un asunto que yo sé que lo está haciendo porque tiene un interés particular en eso. O sea, yo no voy a hablar nunca mal del derecho, a, a, porque pues yo vivo de él. Yo no voy a hablar nunca mal de la comunicación porque yo vivo de ella. O sea, en definitiva, uno conserva para sí eh, toda esa parte que tú entiendes que está muy relacionada, muy ligada a ti, y es muy difícil ser total imparcial no se es totalmente imparcial aprendamos eso en definitiva nosotros siempre estamos inclinados a un aspecto a un criterio a una idea por eso más bien se debe ser honesto amado eh, de que tus convicciones la transmitas aunque te adhieras a otros conceptos porque todos ¿Eh? tenemos una ideología y un pensar okay. un sentir estoy ¿Sí? totalmente de acuerdo Precisamente, precisamente, eso es lo que yo o planteo. Sea, Armado, lo que quieres plantear es que es innegable nosotros decir que nuestros comentarios, juicios o u opiniones que hacemos van desligados de, de lo que sentimos. O sea, siempre habrá un interés en cada... Claro que sí, claro, claro. claro. claro. Entonces no claro. podemos decir, ah, no, que yo no soy esto, que yo soy imparcial. Siempre hay una motivación detrás de cada cosa que decimos o hacemos, buena o mala, ¿Cuál es tu pero nada. La... Tú, tú, ven, tú Tú, eh, por ejemplo, tú, tú, tu concepción es básicamente, Carolina, una concepción eh, que tiene que ver más con, con, con el pueblo llano, con la gente que, que no, que no accesa o que no está ligada o relacionada al poder. Para ti, de acuerdo a lo que yo he podido observar, para ti el gobierno siempre tiene que, eh, eh, digamos, reivindicarse ante la sociedad porque nunca lo está haciendo totalmente bien, aun cuando le reconozca que cosas están bien. Entonces, eso quiere decir que cada vez que tú asumas un comentario, asumas una, una opinión acerca de un tema, si el gobierno está de por medio, tú lo primero que vas a pensar, aunque no lo digas, es esto puede estar mal porque viene del gobierno, aunque no lo digas. Y así, mismo, y, a, y así me pasa, por ejemplo, a mí. Yo tengo primero que antes de hablar del PLD, yo tengo necesariamente que verificar si realmente está mal o hay algo de bien para poder resaltarlo. Porque es la parcela política a la que yo pertenezco. Tú entiendes, o sea, eso es lo que quiero dejar eh, planteado aquí. Por eso, eh, a veces esas discusiones que nosotros armamos no tienen sentido. Precisamente porque sabemos que cada quien está colocado, aunque no en una parcela política, pero sí está colocado en un pensamiento social. Y aquí este... ya por ahí. Entonces, esta muchachita no es buena. ¿eh? Ni con sopita, ¿eh? Sí, bueno, se, le, se le siente su veneno, ¿verdad? Ya me sonó el pito. Escuché a el chamo que debe estar desesperado nah, aquí nadie ha dicho que es imparcial aquí nadie ha dicho que es imparcial sí, es sí. todo el mundo tiene un interés